Y estamos de nuevo señores en De Mañana Y ya esta noche hay que partir coquito y comer manzana Bienvenidos a De Mañana Un abrazo grande a todos los dominicanos Que están por allá fuera de su tierra De aquí desde mañana Siempre lo estamos extrañando Y a todos los de aquí también los queremos mucho <risa> buenos días sócrates <risa> buenos días tú eres un caso cero ¿sí? eh. no, a esa mina creo que le están echando ese café <risa> <risa> a ese café tuyo temprano iniciamos en de mañana señores eh. <risa> Nos pusieron este. aquí que tenemos que estar con ustedes antes de la nochebuena, <risa> antes de compartir <risa> la cena de Navidad. Ay, y aquí estamos. Porra. Y la pregunta del día. ¿Cuánto estima usted? Hay que invertir para comprar los ingredientes de una cena de Nochebuena? A las mujeres que llamen, que llamen. Pues ellas son las que saben. Ahí está la pregunta del día. ¿Cuánto estima usted hay que invertir para comprar los ingredientes de una cena de Nochebuena? Hoy lo vamos a discutir y vamos a tener temas interesantes porque vamos a tener entrevistas con personas que saben de lo que estamos hablando. Va a estar con nosotros también el doctor Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl, tocando el tema sobre operativo... ...navideño en el Hospital San Vicente de Paul Y también estará con nosotros Luis Díaz, empresario, organizador de eventos artísticos... ...para estos días festivos. Esto es de mañana, no se lo pierda. De inmediato darle las condiciones del tiempo, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. Las condiciones de hoy van a estar muy similares a lo que pasó ayer poca nubosidad, pocas posibilidades de lluvias. No obstante, llegando la noche hay una vaguada y un sistema frontal en la porción de Cuba que estará incidiendo en nuestro territorio. Y también los vientos del sur traerán humedad. Por lo tanto, se espera que para la madrugada... ¿El viento del sur? Sí, hay un viento de arrastre del Caribe. Que está no, está van a traer humedad. humedad, porque si no se sí. tan seco para allá <ríe> Trae humedad Yo, ¿no? sí. pero eso y, es. eh, Estamos hablando Gran Santo Domingo y esa zona Y esto va a provocar que ya para mañana hayan posibilidades de lluvias Aguaceros débiles a moderados, a veces fuertes Es decir que el panorama que vamos a disfrutar hoy va a ser totalmente diferente al de mañana se espera ¿Cómo, lluvia ¿cómo así? para la cordillera. ¿Y Central, cómo el panorama de mañana? Valle del Cibao, también noreste y este. Hoy está claro, pocas posibilidades de lluvia. Ya mañana las posibilidades se incrementan. Por la mañana no puede llover porque mañana es día de... <risa> Eso no sí. está prohibido. ¿no? <risa> no está o sea, prohibido. No está 25, qué sé yo, qué como que <risa> y... no está... En San Francisco de Macorís hoy tenemos temperaturas de 21 grados, 20 grados para el día de hoy, 20 grados para el día de hoy y se espera un día caluroso hoy. ¿Es verdad? Sí, hoy va a ser un día caluroso, puede subir hasta 31 grados. otra. ¿A dónde? ¿A ah, ¿En la montaña? Ah, no. ¿Para dónde que va a subir eh, a 31? Sí, hoy, hoy va a ser una noche buena calurosa y también... Eh, nuestro amigo el sol se empieza el a, sol invicto. a desnudar a los ojos humanos a las 6 y 48 de la ah, mañana. Ah, porque se pone rojo cuando... Sí. <risa> <risa> ok. Él se pone rojo cuando ve los seres humanos de este hemisferio. Y se acuesta a las 6 y 24 de la mañana. Este solsticio de invierno, cuando inició el invierno, la tierra eh, nos da la noche más larga de todo el año, porque eh, recuerden que la tierra eh, se inclina 23.5 grados y lo hace hacia adelante y hacia atrás del sol. Y cuando lo hace hacia atrás, pues de este hemisferio, entonces las noches son más largas. Estas son las condiciones del tiempo. Buenos días, yo, yo nuestro que... conductor, maestro Amado José Rosa. Buenos días, Julio. 63. ¿Cómo tú estás? Buenos días. Día, día? Amado, Cantorio. ¿qué hay? Aquí estamos. Me trajeron los Los que tiraron a Pedro <risa> en <el pozo. risa> Cantamos como gallo y pusimos como gallina. <risa> Ve, a propósito de bueno, gallina. bueno se le dio algo, ¿verdad? Lo que... Mira, a propósito de gallina. Bueno, te traje los coquitos, porque como tú afanas tanto con los coquitos, sí, yo me imagino sí, que sí, tú sí, eres sí. El loco con tus coquitos. Te traje una funda de coquitos? No, nos juntamos todos los muchachos, Ay, los sobrinos. Okay, okay. Y empezamos a partir coquitos y, y a hacer una fiesta de partir yeah. Sócrates. No, mira. <ríe> <ríe> tiene coquitos Sócrates. No, no, mira, tiene sí, coquitos, tiene almendras. Coquito, tiene almendra. Y nueces, nada de eso. Nada, nada de eso, eso disfruta la mira nada gracias gracias tú sabes que a propósito ayer eh, yo cogí al campo y me comentan bueno a mí mismo me está afectando que hay una enfermedad de las gallinas que se llama le dicen el seco ah lo, sí, lo, sí, sí pero está acabando ¿cómo que le dicen? el seco por, es un virus, es sí un virus, virus gripal. Porque el, el pollo cae seco. ¡Pam! <risa> Yo me imagino que no. por eso. No, no, y que deja de comer, entonces se va enflaqueciendo. Exactamente. Y por eso y se pone triste seco. y hace ¡pam! Hay antibióticos para darle tratamiento. Eso es lo que quería hablar. A sí. quien tenga ese problema, me dijo Papo, el, el veterinario, este, eh, Félix, el veterinario, mi amigo Félix, que en el área de ganadería, aquí en cerca del de IAB, creo que por donde sí, está sí, la, sí, la veterinaria, están la... dando las, las, las, las vacunas. Las vacunas el que tenga problemas con eso si tiene pollo en su patio si tiene pollo en su finca <risa> o lo que sea que trate de sí, salvarle sí. la vida poniéndole ah, la vacuna sí, no, le doy eh, la información eh, porque eh, creo que es una información eh, eh, es importante sí, porque claro. hay muchas personas que tienen la crianza eh, muy con mucha eh, se divierten les gusta gallinas, me están muriendo. Eh, tú eres un gallinero y, no, y, y también no, es una no, fuente, tengo, de, no, no, es una quiénes, fuente no, de proteína no, de, de familias y, sí. y es bueno que la crianza sí, es se muriendo pues yo no vi que no eran eso... gallinas cada uno de los de los lo, lo integrantes de, de mañana yo... no, no. <risa> que no te han llevado ni una funda ni una libra de maíz para no, que yo la... comencé a traer coquito <risa> a ah, eso lo ponen ellos <risa> en tu casa lo ponen bueno. ellos bueno. señores eh, y, Señor, usted... ¿y que me dicen ustedes de la pregunta del día ¿Cuánto estima usted hay que invertir día, eh, para comprar porque los ingresos lo Bueno, yo ayer eh, eh, me yo puse... Yo pienso que a... lo que debemos preguntar es que si alguien conoce a alguna familia o persona que no vaya a celebrar la Nochebuena hoy por falta de recursos. Ah, porque como así. ayer nos dieron una, una dirección, un teléfono, un teléfono de teléfono. que él necesitar, entonces, de lo que se trata es, si usted conoce a alguien, ¿conoce usted a alguien que no tenga con qué celebrar la Nochebuena esta noche? Yo creo que el teléfono es. 809-329-000. Eh, Entonces nos llama, sí, dice: mi Mire, en parte. tal sitio hay una gente que nos tienen Y allá mandamos el, el auxilio de. Claro, de Juan Bosch. De la, de la, de la <risa> amiga de, la del Amiga del Estado Ajá. a través de, de su representante para que, así mismo, para así. que eso se, se pueda resolver de esa manera. Y sí, por imagínate? cierto, a, ayer la fiesta del parque Lucía Vacía. ¿Tuviste? ¿Tuviste? Bueno, que. Ahí estaban los hierros, ¿y qué pasó? Es que el cambio va. <risa> <risa> es que el cambio va. Pero estamos en tregua. ¿Eh? Estamos en tregua, pero yo no sé. Pero, pero yo no sé, hubo un plantón ahí, yo no sé qué. El pueblo dándole plantón. Oh, pues tú crees que el pueblo es bruto. Yayan dice que porque era que había que llevar a no sé quién a, <risa> a la casa. A una cosa de a esa. A ¿Eh? A Kalahari. Eh, Kilihari. No sí, hay, hay un Kalahari. A, a, sí. a Bullying 47. A, sí, a una gente de esa sí, que tenga más. Ustedes están viendo cuánta si gente hay en la, ¿Cuánta sí, pieza, sí, sí. Cuánto, en la calle. Cuánta fiesta, Cuánto dificultad dificultando en la calle. Le estuve preguntando a alguien que sabe de eso. Y me dice que en un pastelón. Se lleva 300 pesos de plátano maduro. ¿300 Sí, pesos. porque los plátanos tan caros. Son 15 plátanos. Más sí, ¿Pero sí. un pastelón para cuánta gente? No, para una familia que vaya a comer. Seis, ocho gente. Pero es que un pastelón, el, el pastelón libre, no el es, libre, es una la, comida. Una el el libre, pastelón es pero, solamente pero, una. espérate, eso ya Pate. va en la cena. Señores, ¿Un le damos la gracia <ríe> a, la, a la primera <ríe> persona que se comunica con nosotros en este día. En este día. Buenos días. A los buenas. Buenos días, muchachones. Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante. adelante. ¿Por con para el campo a comerse un sopa de gallina y le manda un pollo criollo eh? Vamos, nosotros estamos dispuestos ahí invitándonos, ¿qué tal? <risa> Porque nosotros estamos... Dice que ¿por qué sí. tú sales para el campo a comerte un asopado de gallina Ajá. y le matan un pollo creo yo Bueno, pues <risa> eso, eso es la distinción que tiene... No, Esa pues es la problema distinción. El tiene de género. Es que, eh, exactly. que no, no, género. no? problema de Es la no, no, es distinción que tiene el hombre del campo, que da lo no, mejor. No pluma! Óyeme. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, déjame, espérate. ¿Tú tienes problemas con la pluma? No, no, nada. ¡Ah, amigo. no! El, ponte porque lo realmente esto está aquí. Las mías no me molestan. No, te estoy viendo como que tú tienes algún problema con la pluma. Te digo que las mías no ah, me molestan. Pues. Uh, el hombre del campo Ahora, eh, sí eh, eh, da lo mejor que tiene cuando tiene visita. Y si más es la las es del pueblo... Entonces le matan un pollo criollo, un claro. pollo criollo. Es una distinción. Sobre todo, si es lo, y sobre distinción. todo si la gente está un chin buena. ¿Tú sabías que las gallinas que son criadas así en el campo eh, le llaman gallinas felices? Ah. Generan más proteína. Ajá. Sí, okay. tienen mejor calidad. Y el sabor. Eh, y también. sabor. Yo supongo es más que tiene más eso a un gallo como más frecuencia posible. Sí, sí, no, puede no, ser. Es posible. O sea, lo, eso viene. lo la y, la carre y la carrera y la cosa Ajá, la hace sentirse mejor. Sí, eso la pone. Ajá. Ah. No, ¿Cómo se llama cuando le hace las, las, ruedas, ruedas, las ruedas? Las ruedas, Sí, porque eso es. Yo tenía un gallo que no hacía nada de ruedas. No lo digas. Y no lo chequeaba. Había que donde. No, no, no. Eso se tiraba ah, derecho. Ah, él era un kamikaze. Como un dice, kamikaze. <ríe> y el <Jean>. Ah, sí. <ríe> Amado tiene muchos amigos así. Sí, sí, sí, ah. sí, tengo, sí. tengo uno a mi diestra. Y mira que, mira qué diferente. Yo lo tengo a mi siniestra. ¿verdad? Sí. <ríe> Miren. Sóbrate. Dime. Pues bien, mira, antes que tú sí, continúes. Sí, no, pues, y tú que... le pones libre y media de queso mozzarella. Ok. O Son sea, como 250 pesos. La, la mozzarella. Sí. Estamos hablando del 550. Sí, 300 sí. y 250 Y si tú le agregas carne, el libro y media de carne se va a llevar también. Sí, carne molida. Molida. Molida. Sí. molida. molida. Y la de buena calidad es 140 pesos la libra. Wow. Entonces tú estás hablando. No, cuando tú vida a ver te sale mil y pico de pesos. Eh, el si tú le agregas todas las demás cositas, ¿verdad? Tú estás hablando de casi mil pesos. ¿Eso crees pastelón. que se hacía antes de que se moliera la carne? ¿Antes de qué? De que se inventara la máquina de moler carne. No, eso era por pedazos, o solamente... ¿eh? Eso era jalado. No entendí sea, ¡Wow! ¿eh? porque para hacer pastelón hay que moler la carne y se inventó una más, que los de de la... Sí, sí, el el molino, ¿no? Sí, se pegaba aquí, sí, se pegaba en una... Sí, un molino, un molino por aquí, bueno, sí, Se daba la vuelta y salía, pero antes de eso... Pero antes no había ni sazón. Ni eh, no, ¿cómo va a ser? Ah, joder, no así, así. Algunos, ¿Los tatarabuelos de nosotros llegaron a comer carne sin sazón? Eh, eh, es posible. Es posible. Sí, déjame sazón. decir. Ah, sal y ajo. No, déjame es decir. La carne, eh, por ejemplo, la carne de res, eh, regularmente yo la preparo con pimienta y sal, nada más. Sobre todo el churrasco. Tú le echas pimienta. Ah, Tiene no, Tiene sabor? El churrasco. Le pues limpia soy. un poco no, la grasa que, te te... que trae y le deja un poco para que esa misma grasa le sirva sí, de... Sí. de Atención el maestro está hablando de churrasco, eso no es. Ale es un espectro Ya yo tengo un amigo que tiene hambre aquí. Ale, pero invita a uno a comer churrasco a tu casa. Tú sabes que déjame darte un tip. Para churrasco y vino, invita a Ale. Óyeme, hace un tiempo yo comencé a bregar con la cocina. Y se. Me gustó el churrasco aquí no le gusta, ¿verdad? Y entonces comencé a trabajar. Sobre todo a... si es de haber de angus. Exacto, yo hoy vi lo compraba el supermercado carísimo. Hasta que decidí ir a la, a la, a la, a la, a la carnicería y comprar churrasco criollo. Me quedaba duro. Pero el difunto Dani, Dani, Dani, Dani, Dani Parrillada, tu amigo y mi compañero de estudio que en paz descanse. Me dio una técnica y se la voy a dar a la gente. Para esa carne de res dura, la solución es la piña. Tú coges la piña, oh, la sí. Tú coges la piña, la piña, rebanas, se la pone encima por lo menos una hora, hora y media. Ah, arriba de la carne. Sí. sí, encima de la carne. Cruda. Tú pones y piña pone... abajo, pones la carne y pones como, como dijo, si fuera de, de carne con piña. Óyeme, con y eso se queda más suave que el churrasco que venden en el supermercado. No, su mira, Israel lo sabe. Aprendan, sepa, aprendan, aprendan. Mira, a, a partir de ahí decidí comprar churrasco, criollo y piña. Y, la piña hablando y a la carne. Es una parar, hora. Pero claro, y una. El, no, porque el, el problema, por ejemplo, con el churrasco es que se y, consigue y, y, de y, un ganado que casi no pisa. El verde Angus, eh, eh, eh, en el sitio eh, donde se lo hacen, básicamente lo tienen ahí. En, eh, es una si raza anglito, de ganado sí, wey, sí, especialmente para, para, eso, para eso. Para eso, y entonces, lo que consume incluye cebada. Sí. No, no, no, eso es. No es hierba, más. No, que, lleva, lo lo no, rico, no es cosa cualquiera. Lo, es un decir, kilo te si, puede costar si, 300 dólares. Si él supiera ya, que eh, todo eso que le hacen es un hallante. <risa> sí, ¿Eh? matar? Es un hallante. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hay criadores. No <Cuando> come. <risa> <te ponen flaco. risa> hay, hay, hay de ellos que eh, el, el pedigrí que tienen y la alimentación eh, incluye cerveza. Uh -huh. Sí, carajo. Mire, escuchen esto. Me imagino que el cuidador se bebe su pan. No, no, los dos terminan con pan. Exacto. Como el cuento del pavo, ¿verdad? El cuento del pavo, ¿verdad? Sí. En, en una ocasión, un joven eh, se dirigió a donde un maestro, al monasterio, le dijo, maestro, yo necesito que tú me ayudes. Eh, yo no sirvo para gran cosa, la gente me dice que yo hago todas las cosas mal, que yo no sirvo para nada, que yo soy un tonto. Y yo quisiera que tú me ayudes con eso. El maestro, ante esta declaración del joven, dice, bueno, eh, yo no te puedo atender ahora porque yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo que resolver mi propio problema. Así que si tú quieres, vete y vuelve después, porque tengo vaina que hacer. Y a esto seguido le dice, bueno, pero si tú me resuelves un problema que yo tengo, un problema mío, entonces quizás yo te pueda ayudar. Eh, el tipo le dice, no, está bien, yo te ayudo, pero lo dice un poquito, uh, sintiéndose mal de que a veces relegado legado y que también había sido tratado mal por el maestro. O sea, que la cosa seguía, todo el mundo seguía tratando mal, no lo valoraba. Y el maestro se quita un anillo de su dedo más pequeño le dice, mira, ve al mercado y vende este anillo, pero no me traigas menos de una moneda de oro por él. El tipo se monta en su anillo, en su caballo, sale para el mercado y allá en el mercado comienza a ofrecer el anillo los mercaderes. Lo más que llegan a ofrecer una moneda de plata, mucha gente se ríe de él, le ofrecen cosas de cobre, le ofrecen gallinas, le ofrecen qué sé yo qué, pero no consigue que nadie le ofrezca con una moneda de oro. El tipo se siente uh, mal y bueno de su maestro y dice, maestro, no pude cumplir con tu encargo. Lo más que pude conseguir fue que alguien me ofreciera una moneda de plata y yo no creo que tenga la capacidad de engañar a alguien con, reda, con relación al verdadero valor de, de este anillo. El maestro le dice, mira qué cosa tan importante te acaba de decir. El verdadero valor de este anillo, si queremos vender el anillo, lo que debemos conocer primero es cuál es el valor que tiene. Mira, ve a tal ciudad que hay un joyero, dile que tú lo quieras vender, que cuánto te ofrece por el anillo, pero no lo venda por nada de lo que él te diga. Tú me lo traes solamente para saber el precio. El tipo coge para donde el joyero, el joyero se viene el anillo y le dice... Mira, eh, si lo quieren vender ahora, lo más que yo te puedo ofrecer por ella son 58 monedas de oro. ¿Mm? El tipo tira un brinco, 58 monedas de oro. Y dice, sí, y si se quiere vender al paso, se pueden conseguir 70. El tipo regresa, <risa> <risa> el tipo regresa donde el maestro y dice, maestro, esto fue lo que me dijo el joyero. Eh, el precio del anillo son 70 monedas de oro. El maestro le dice, mira, esta es la moraleja. ¿Qué tú haces pretendiendo que otros le pongan valor a lo que tú eres cuando debieran ser a personas con conocimiento, verdaderos expertos, quienes deciden el valor que tú tienes? Cuando yo leí esa historia, comencé, hice una introspección filosófica y pensé, ¿quién es el especialista que puede determinar cuál es el valor que nosotros tenemos como ser humano? Nuestra madre, nuestro padre. Mm, la madre lo valora. Un sacerdote. <risa> sí. eh, Uh, un pastor, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cuál es? O un político. Un político, puede serlo, o un psicoanalista. ¿Con qué cosa nosotros reflejamos el valor que nosotros tenemos como seres humanos? O sea, ¿qué es lo que nos hace ser especiales o ser único como seres humanos? ¿Tener un carro? ¿Tener una casa? ¿Tener un título? ¿Ser senador? ¿Ser diputado? Tener posiciones materiales de cualquiera sea, sea amigo de Abinader, sí. sea amigo sí. tuyo, sea amigo de que sé yo quién. Eso es una de las búsquedas existenciales del ser humano a través de la humanidad. El tratar de decidir y de resolver qué es lo que lo hace especial. Porque si tú te pones a ver, te lo digo aquí dentro del ámbito del derecho constitucional, la constitución la plantea, que el ser humano es un fin en sí mismo, que está dotado de dignidad jurídica, pero actúan las personas con dignidad. La dignidad depende de lo que las personas hacen, de lo que las personas se ganan con su ejemplo, o de que una ley haya decidido que una persona sea digna. Hay personas que realmente tienen dignidad en sus actuaciones, ¿O la dignidad es solamente desde el punto de vista jurídico una donación que hace el poder, una posesión que hace el poder a los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos basado en el cristianismo o en el naturalismo? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, <risa> mi abuelo decía que lo único de valor que él tenía era la dignidad y la honestidad y por eso se mataba con cualquiera. <risa> <risa> Yo pienso que la dignidad es una valoración propia Y cada quien tiene un nivel de conocimiento acerca de cuál es su verdadera sí. dignidad, hasta dónde puede llegar. Por esa razón, si dependiendo de tus herramientas, dependiendo de tus enseñanzas, dependiendo de tu educación y de tu formación, tú, te, tú tendrás una idea de, tu, de la... Por eso dignidad. se han creado diferentes escuelas. Por ejemplo, sí. en la economía, ahora mismo la escuela del neoliberalismo, que vino acabando, arrasando, una economía salvaje, ganar a ganar, es lo más importante... Y luego viene eh, eh, eh, una teoría eh, ya del fume, f, eh, funde, fundamentalismo. Fundamentalismo. fundamentalismo y así sale también la moral, mira, resaltan mira. la importancia en la familia. Por ejemplo, la mayor riqueza que yo le haya podido dar a mis hijos es el estudio, el conocimiento, sí. que puedan estudiar lo que quieren. Hay una, hay, una, hay, una, decir, hay, hay una historia muy, muy agregado interesante. Agregado a lo que son los valores personales. Hay una historia muy interesante con relación a un tipo que compra un carro, el último modelo. Imagínate un BMW caro, pero es un tipo de esto extremadamente perfeccionista. Sico cuando en eso. Cuando enciende, siente una vibración. Se lleva el carro pensando que no era nada, pero la vibración sigue cada vez que enciende el carro, cada vez que enciende el carro le da la misma vibración y el tipo comienza a preocuparse y vuelve a la casa. En la casa le revisan el carro, le ponen el computador, el carro está bien, nuevecito, un carro acabado de sacar de la, de, la, de la agencia. Bueno, la cuestión es que después de caminar mucho, llega donde un especialista y le dice al especialista lo que le está pasando. El tipo le dice, enciende el vehículo. Y dice, sí, hay una vibración muy ligera. Usted tiene muy buen oído, porque eso no se siente. Pero es ligera, pero sí, hay una vibración. Dice, usted me lo puede arreglar. Bueno, vamos a tratar. Y el tipo es así. Coge, levanta el capó, le dice, encienda de nuevo. El tipo enciende el carro. Y dice, apáguelo. Va atrás al taller, trae un detondeador de trilla chiquito. Mete el detoneador por un sitio, aprieta un chin. Y le dice, enciéndalo ahora. Perfecto perfecto. Y el tipo le dice, ¿cuánto le debo? Y dice, mil dólares. Se escandaliza y se pone la mano en la cabeza y dice, pero mil dólares, lo que usted acaba de apretar es un tornillo. Dice, sí, el tornillo cuesta 10 centavos. Pero lo que y yo bien, aprendí bien. durante toda mi vida y lo que yo valgo saber que eso como especialista para saber que su carro tiene un ruido que ni siquiera la computadora de la empresa que se lo vendió <risa> lo detectó. Y yo le resolví el problema. Eso vale mil pesos. Ahora, usted quiere, yo le vuelvo a... Usted no sabe dónde está el problema. Sí. Yo vuelvo y lo pongo donde estaba y usted se va. se va y lo ¿Tú te acuerdas del anuncio Entonces, de Mastercard? Eso, eso es, de Mastercard. es, es dignidad. Sí, sí. Ah, sí. Eso es así. De la tarjeta que es. Sí, sí, de la tarjeta que Yo puedo tener todos los valores del mundo, pero una reunión, por ejemplo, con mi familia, eso no tiene precio. Sí. Y es así. Don Yerjan, la antigua Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, buenos días. Llegó temprano a Todo el equipo de A mañana. reforzar sí. El bateador emergente sí. llegó a, a, a asegurar que los esclavistas Estuviéramos aquí Sí Dijo, eh, dijo sí. que sí Recibió, Recibí una llamada Y me dijeron Va temprano y así que, está, Nada. Buenos días a todo el equipo Buenos días a la gente que nos ve A través de Telenor Canal 10 y sí. Telenor.com Aquí estamos Vamos de lo, a, vamos a, di, di, sí, no, a De lo que sí. se trata Para finalizar el okay. que cada uno debe de tener conciencia. ¿Hay llamada? Sí, hay llamada. Adelante, buenos días. adelante, no hay problema. Buenos días. Buenos días, adelante. Hola, amor, ¿cómo estás? Buenos días, amado. Buenos sí. días, ¿cómo sí. estás? Cuéntamelo. Bien, gracias. Se, se oye allá en la madrugada sí, bien, ya bien. con el humo del café subiendo. Bien. Por fin que llegó don Yen Yang. Temprano, sí. algún día. Temprano, ¿Eh? temprano. Sí, sí, medio malogrado, pero llegó. Esa misma fue que llamó. Era, que Arau, tengo aquí, tengo aquí doctor. Esa, ese muchacho, mira, eh, Fulvio, pide lo que cuesta hacer un... Un miren, de aquí eh, fui sí, al supermercado, sí. eh, señora, <risa> fui al supermercado decir. ayer, miren, aquí le traje los precios de los ponches, eh, puedo decir la marca, Ponchecito. Los puedo decir la marca por hoy. Ponchecito. El ponche crema de oro vale 274 pesos. Y el Cuba, que la gente quiere, vale 729 pesos. No es que la, la gente quiere, de casi que tú vas donde la mujer tuya y no o le lleva a él. donde la Te lo, lo partes en la, la cabeza. No, ¿tomarías no. tú, ¿tomaría no. tú que te vendieran unos caseros por 50 pesos? <ríe> <ríe> <ríe> no, caño. caño, ya, mi señora. ¡Pues quítense <risa> <Éxitos risa> lo que no <risa> sale! Quítense <El risa> lo que no maduro este muchacho! <risa> Diga, dígale cuánto cuesta un pastelón a él. Vamos a ver en cuánto sale, coño? Pastelón de plátano maduro. Un pastelón de plátano maduro para seis personas sale por 1.370 pesos. Más o menos eso hace gente. Para sí. seis es, que, <risa> es que él no come. Ustedes van a seguir un mensaje. <risa> <vez. risa> pero eso es para la cena y para el otro día, ¿verdad? Para no, el calentado. No, no, para 6 eh, personas. No, no, personas no, no, ¿Cómo que el otro pero día? Pero sí. ¿A, a, ¿a cómo están solo los plátanos maduros? Sí, claro. A ¿Ah, cómo están a 25? Son 30? 300 pesos de plátano maduro. Sí. Claro. Sí, Tan caro, ¿verdad? Hay que comprar carne, hay que comprar queso. queso y 300 queso pesos de carne? Está caro, ¿verdad? El pastelón. Ah, bueno. Pues hagan menos. Gracias por su gracias, llamada. Muy amable. Gracias por la llamada. Hagan menos ojalá pastelón. Que era la mañana. Ah, Vamos a no ver creo. este mensaje, el mensaje vale. navideño de la Casa de los Salones. Volvemos en breve. <ríe> por cierto, te tengo lo que ir aquí. Como... Navidad es un tiempo de reflexión y amor. Un espacio creado por Dios para fomentar la unión familiar y el amor al prójimo meditemos claramente para así trazarnos los proyectos de este nuevo año mi deseo es que te cuides porque hay muchas personas que te quieren y te estiman Y continuamos aquí, señores, en de mañana discutiendo esto de Aris Navidad, Mendi. el costo de la cena de Navidad. Arismendi, vamos pregunta a, a la pregunta del día, la gente señores, cuánto cuesta preparar la calle? Una cena de Navidad. Los si que no salieron quiere? a la calle ayer se perdieron de, de cosas buenas. No, Le invito no. a que salgan hoy. La economía está bien dinámica. Y si usted quiere la tener gente está comprando y mucho. Y si usted quiere tener una salud bucal. En buenas condiciones, póngase en las manos expertas del doctor Vargas, en la clínica dental doctor Vargas, también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomacilofacial, las manos de, las manos seda. de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo, clínica dental doctor Vargas, calle 27 de febrero, número 62, en el 809 290 7383 829-766-1666 Bueno y vamos a dar el, el aviso que no le gusta sobre ti Recuerde <ríe> <ríe> Recuerde renovar tu marbete 2020 no de renovar. manera fácil, cómoda y segura Recuerde que los vehículos de, desde el 2015 pagan 3 mil pesos y vehículos hasta el 2014, 1500. mil 500 Recuerda los renovar ese marbete del 2020 para que se evite problemas <ríe> En la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, de manera fácil, cómoda y segura, en cualquiera de sus sucursales. Repito, vehículos desde el 2015, 3 mil pesos y vehículos hasta el 2014, 1,500 pesos. Ahí está, ya yo renové el mío, allá en la Asociación ¿Sí? Duarte. Así mismo, como, como oh, dice... Rápido, la, la, la, la seguro, rápido, tranquilo, seguro, confortable. Sí, rápido. Bueno. Y la Farmacia San Miguel, sí, señor. horario corrido de 8 a 7 de la noche. Aceptamos los principales ARS humanos, Senasa, senma ARL, autoservicio, rápido, servicios a domicilio. Usted llama y llega de una vez. Atención, Miguel de la Cruz. Pago de servicio de luz, teléfono, usted tiene todo. La venta La farmacia San Miguel. 809-588-3388-849-341-3388. De... Avenida, avenida Libertad. libertad no, la 21, avenida la Libertad. Miguel Valle. Bajando, bajando, bajando ahí. Bajando ahí, mismo esto, Ahí tenemos una a, llamada. En no, la bajadita. Buena, está, un mensaje sobre la farmacia. Adelante. Ajá, atención, Miguel de la Cruz. Días, se va a unir la venta de vaina de paz. Buenos días. Buenos días hermano. Agua fría. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. ¿Cómo todos agua fría? Todo. Bendiciones. Eh, bueno. gracias, muchas gracias. Mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad. Gracias. Siempre. Aprovecho la ocasión para felicitar de todo corazón a Marlene Beato Fernández, que es la esposa de mi hijo, quien hoy cumple años. Mándenle una foto por WhatsApp para ponerla en la. Ok, en el... y así mismo también a mi hermano Jesús Frías, que también cumple años hoy. Bendiciones, felicidades eh, eh, para todos y también eh, quiero felicitar eh, a, a Manolito que pues, también cumpleaños hoy y son todos mis cuñados también. Eh, esa familia era muy activa sí, Nueve meses no, no, no, antes no, no, no. al día de hoy no Había televisión de internet <risa> claro, no, no, Felicidades no, a todos así, no, para manera, ellos entonces. Bendiciones para ustedes Mi eh, hijo Le manda saludos Que están aquí con coquito, nosotros bueno. En familia y, y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, feliz Navidad. Venga, feliz venga, Navidad. Venga, eh, bueno, recuerden que tenemos que darle, la, como, como, como hace Fulvio por la mañana, eh, eh, la bienvenida a las personas que llegan eh, por primera vez a República Dominicana eh, durante la vigencia de este programa. Esto es un programa de mañana, una televisión alternativa para un mundo en la era del conocimiento. El señor que está a mi izquierda es el señor Julio Ureña. En el centro tenemos al maestro Amado Rosa y a mi derecha se encuentra el señor Yerlán Antiguo. Yo soy el hijo de Enrique Mercedes de Panadero. Y eso hacemos más personas que, verdad, no están aquí hoy. Francis, Carolina, exacto. Y Tony García, no están acá hoy. Tony tres meses, ¿verdad? No, seis meses, no, tres meses. Tenemos como tres meses. Bajo este estilo, de mañana claro mañana. tenemos Entonces, para los que llegan, que, verdad, no que están viendo un asunto diferente. Aunque este programa es internacional, o sea, la gente nos ve aquí y allá. Sí. Especialmente en Estados Unidos. Y en vivo. Bien, vámonos a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan. Entonces, esto. De mañana. El sabor para ti. La vida con Telenor. La vida con Telenor. La vida con Telenor. La vida con Telenor. La vida con Telenor. Me dicen que ayer hubo un reparto. Estamos de regreso, mis amigos. Un re... ¿Cuánta hubo. Bueno un reparto muy amplio en San Francisco de Macorís de. Me casa dijeron, navideña. Que, sí, me dije, no, me dijeron que se recibió. Se se se muy le fuerte. Mucho dinero me, me dicen dinero. Sí. Eh, sí, creo que andaban dando bonos. No creo. El no, diputado se, se, se, Olmedo mucho, Cava Mucho, todo, mucho eh, dinero. Se tiró una millonada muy, para la calle. Mucho bono en San Francisco. O sea que había mucho dinero aquí sí. y mucha comida. Y, sí, mucho y había un calle. movimiento los comerciales. La vaina fue como que la gente no quiso coger para el parque, yo no sé qué fue. Creo que vi esa actividad. Qué pena que hayan eh, tirado por el suelo eh, esa actividad. No, aparentemente no la no la informaron. No la promocionaron. No la promocionaron y a, y creo que el PLD está fallando en la provincia de Duarte. Es que se van. El PLD está fallando en la provincia de Duarte. Es que se van. Eh, se están creyendo ganados. Es que y se van. le poniendo una sorpresa. Es que se van. ¿Qué? Bueno, vamos a verlo. Como no tenían que traer a Kiko el Crazy. Cójanle todo, cójanle todo. Todo lo que le de. Kiko el Crazy. crazy. Era que ¿tú ¿tú era que tío? estaba cantando en ese? Cójanle todo que se van, cójanle todo que se van, Willy Hierro Cójanle la comida, los bonos, los cuartos, todo, todo cójanle que se van. Hay que decirlo, la juventud tú no la vas a Eso del pueblo, cojanlo todo. No, no, no. No, Willy Hierro era fajo, eso era pa gente No, pero eso no. Pero ese público, ese Público que va a hacer actividades así que son eh, gratuitas, pero es que no fue el público. No, no, gente. ahí no había nadie, según lo que yo Bueno, vi. vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos ah, a ver qué dicen que nuestros amigos la, que están allá. La dirigencia del PLC, ¿Qué ¿Qué es, vamos arriba? Eh, Juana Contrera Dice: Buena, feliz Navidad y próspero año nuevo. Es para que me hagan el favor de mi madre Viola Calderón, que cumple hoy dos años de Viola ella falleció hace falleció dos, dos años. Bien. Lamentamos ah, bueno. mucho la noticia. Sagrada y cumpleaños. bueno, ella está invitando a sus familiares para una hora santa en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a continuar. De sí, dos ¿sí? a tres de la tarde, de parte de su hija Juana Contreras. La voz del Cibao. La es? voz del Cibao dice unos cuatro mil pesos para una familia de cinco personas. Unos 4 mil pesos para una familia de 5 personas. Ese más o menos está bien. Exacto. Y, y tú no comes tranochado el otro día. Esa es la mejor comida. Sí, la mejor. <risa> Se Vamos prepara el Vladimir lo, lo, Mejía de San Francisco. Buenos días, Sócrates. ¿Usted. Vladimir. ¿Qué la, pasa? Póngale. Póngale un poco lejos. ¿Usted cree que un infeliz de la alcaldía de San Francisco, ganando cuatro mil pesos, va a cenar? Ay pagando dos mil de casa, 600 de luz, 1000 para acá y un bruxo. <risa> y el acá es ganando canasta de hasta cinco mil a los comerciantes que patrocinan patrocina su, su programa. programa. Ay, Yo pienso ay, que no. ¿Cómo? Pues, que si son, son cosas independientes, no, pero espérate un momentito, no son cosas personales. No, pero espérate, del ayuntamiento no pueden salir ¿Tú vas a buscar en caso a Bené, no hay, de... no, eso es personal Mucho cuidado, no, no, pero lo que, lo que hay que hacer es averiguar si te Claro, a ver si, si están dando canasta de ahí. Yo, yo porque una, una Yerjan. Yo, yo presenté aquí un millón ochocientos mil pesos para Bono y para canasta, para personalidades especiales de San Francisco y de la alcaldía. Ah, sí, un millón ochocientos mil pesos no, no ayuntamiento. No no dieron... Para francachela A mí no me dieron bonos, bonos Ni tampoco. me dieron canasta Vamos a ver a Lincoln, <risa> ¿A Lincoln ¿Cuáles son entonces? <risa> de Arenoso ¿Qué nos dice Lincoln? Buenos días, eso depende de la cantidad de personas que vayan a cenar Pero dale a Lincoln, Porque por una favor. cena para tres personas No es igual Donde hayan ocho o diez personas Es verdad para, eso verdad, eso verdad. Eso además se, si se juntan 8 o 10 por lo menos 5 deben producir los algo mitos, vamos a ver a Alberto de la organización Los Maestros de dice cinco mil en cinco adelante. Está ah, bien. Eh. Deberán haber más dama, y opinando, yo le mandé la foto ahí pesada, del ponche. Eh, Preséntale eh, el ponche ahí eh. para que la gente sepa. Abre la foto para que tú veas. Miren el ponche es... crema de oro. acércala, acércalo. Y el leche rica. Sí. De... Ahí Ese hay es... dos, ahí hay este. <risas> Y me acusan que a los muchachos que están haciendo una promoción. Buah, Miren, buah, buah, buah. 274 versus 729. Pero pero no usa, tú, eso... Que no se y, usa y, y el Pero el ponche crema de oro. Tú tienes que decirlo. Es la esencia de la Navidad. Todo eso, el que uba eso para gente rica. Todo eso, ponche son no, buenos. Eso no es para nosotros, eso es yeah, para la gente rica Todos no. esos ponchos son buenos, Toditos son buenos. Sí. Todos son buenos Doctor Armando Polanco, manda un video Hola, Manda doctor, doctor. doctor escriban Yolanda Santos, Pisa Costura Buenos días Que tengan Feliz un hermoso Marte. día Y, y que Dios te llene de bendiciones Feliz martes Yolanda, para todos Yolanda, no me le dé café ayer ah, ya amén, amén, Barrera, amén. Sonia Barrera La profesora, su eso directora del No, Dale, es el Dale, dale so más, dale más. Feliz Pero Navidad nada. y muchas bendiciones para todos. Ya, gracias, el... gracias, gracias, gracias. gracias igual. Rosario, y Sonia. Belice Pantaleón Salcedo. Buenos días, felices, felicidades en estas y Navidades. Y Belice, y la Aguilita y Belice. <risa> <risa> <risa> no me le dé café a Jerry y Belice. <risa> Inmaculada del sector El Ciruelillo Ey, para quieren... felicitar en este Ajá. día tan especial Ay, a mi me... amiga, más que amiga, hermana, Nati, Nati Peña, Ay, Nati. que está hoy de cumpleaños. Gracias. Moderna, joven. La moderna, la moderna para Nati. Nati. Sí, no me la ponga música aburrida la, a Nati, ganaba. que Nati es una no, muchacha, no, muchacha no. bastante joven no, no, no, no, e inmaculada no. también. Esa, esa, Nati, para hey, ti especialmente. Inmaculada, que tú que estás viendo el programa, ¿a quién fue que le dieron las canastas del ayuntamiento? Ah, tú te estás ahí ah, dentro. Ah, ah, ah, escríbenos por qué favor anti <risa> qué anti chévere qué anti chévere este muchacho felicidades Felicidades no, estamos en Navidad y en felicitaciones ah ok Felicidades ese pleito para <risa> después bueno y en el hospital no ¿Nos quedan ¿no? dos ¿no? quedan dos qué pasó ¿No dieron más Alberto, Alberto de, los de los Maestros Martes 24, gracias a Dios Por despertarme un día más Que pasen un lindo día en compañía de sus seres queridos Amén. Que Dios esté presente en sus hogares Hoy y siempre Les deseo a todos que tengan una noche buena Llena de mucha unión y bendiciones Feliz Navidad, amén, sí. amén. Y Belice de Salcedo, Ey, sin el... comentarios, full. Ay. <risa> <risa> chocolate, queremos chocolate y Belice. Bueno, allá las aguilitas, sí, o sea. señores, ahí está Kim Polanco, es un adorno, la cena, una costumbre. Suelas la cena del una doctor. leyenda. Jesús es la razón de la Navidad. Bien. La cena del doctor Kim Polanco debe ser una cena cara. No, no. no. no, no. Es un eh, Felicidades. Eh, dice eh, Kim. Eh, es un hombre... Joaquín Polano. No, no, no. Ay, no, los 24 va todo el mundo para no. la casa de los papás. No, pero que no es un hombre hay una, hay, una hay una llamada. llamada. Hay, ¿Hay, llamada. ¿Hay sí. una llamada. buenas. Buenas, buenas, sí, Buenos buenas. Buenos días. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo bueno. está? ¿Esto no lo vamos a tapar? No, eso es de cosa de... Yo voy julio, a machacar pero Coquito. Sí. Pero eh. vamos a taparlo. Vamos si a la pregunta, mi mis Júcame amigos. Pócame una piedra para tapar Coquito aquí. ¿Cuánto estima usted que hay que invertir para comprar los ingredientes de la cena de la mañana? Hay una llamada. Vamos a ver lo que la gente opina Vamos a ver lo que la gente piensa ah. Yo oigo la música. Uy, sí. Ahí Uy. está la música Uy. La música de las noticias Con Vladimir Paula ¿Qué nos trae Vladimir En este día Cercano a la cena de Navidad Buenos días Navidad Buenos días Vladimir Buenos días, días, días nochebuena sí, sí. Buenos, eh, Buenos días, nochebuena Buenos días, nochebuena Buenos días, navidad ¿Cómo tú Bu estás, Vlad? Doctor, ¿y entonces? Yo estoy oye, bien sí, y tú Oye, pero, pero me siento ah, contento, Lo siento dinámico, lo siento alegre Parece que esos bonos y esas canastas llegaron No llegaron, hombre, no, pero no. ¿Y allá, dime? Aquí no llegaron Aquí no llegaron, Aquí no llegaron. Por eso le estoy preguntando a Inmaculada es eh, que nos está viendo eh, ¿Qué pasó? Que, que nos dieron bola negra. Ayuntamiento. Eh, tengo una primicia. tengo por qué tengo una primicia? no han llegado la del ayuntamiento? Tengo una primicia. Vladimir, sí. a Sócrates le dieron una. ¿Es verdad? Hay... A Sócrates. ¡Oh! <risa> me ¡Oh, Sócrates! No, no, di la verdad. Enfócame a Sócrates, Mercedes. A ver si fue. te dieron una canasta o no te la dieron sí, del ayuntamiento. Bien. no. No, ya, ya, ya, bueno, ya. Él miente sin inmutaciones. ¿no? Sí, ¿eh? me, me quedo igualito, me quedo igualito, me quedo Vamos igualito. Vamos inmediatamente a las noticias. Adelante. Vamos para Cotuí, a ah, compartir con la familia y cosas, ¿sí? porque estos son los momentos que uno tiene, hasta que con el poloche de trabajo me voy. Voy al río, eh, visito a toda mi familia, mis amistades. Empezaron a viajar esta mañana, pero no, no han salido pasar lo que tienen que salir, que salen todos los años. Dijo, ni la mitad de lo que salen todos los años. Dijo, nunca se ha visto una Navidad así como esta. Tanto la guapa, no hay un chelo en la calle. Está flojo todavía, no hay nada. En la pista no hay nada. nada, nada, El 24 y el 25 va a caer por mitad de semana. Cuando cae el sábado o domingo, la gente comienza a se muera a las fines de semana. Pero ahora salen más lentos. Pero saben la cantidad de pasajeros. Ah, El flujo de pasajeros ha aumentado desde hoy por, desde por la mañana, de allá para acá y de aquí para allá. Bueno, tienen ya preparado todo allá, seteado, esperándonos directamente para uno vacilar y gozar allá, con Dios delante, en la Alta Gracia, en Ingüey, en el Cerro. Señores, auditoría a código fuente estará lista en enero. Adelante. A, habría que investigar, habría que investigar. Todo el trabajo de la Junta se hace y se hará con la presencia de todos los delegados de los partidos políticos. Me parece que eso es positivo, si es así es positivo, además de acoger todos los elementos que señalamos para esa auditoría. Y dejémoslo ahí para que no luzca que estoy en polémica permanente. Sí, pero... ha, ha caído en, en especie de un eh, trauma eh, personal. Eh, Leonel Fernández con toda esta actitud que no ha cambiado desde que perdió en las primarias de nuestro partido. El ámbito regional local fue apresado por la Policía Nacional Carlos José Rodríguez, quien protagonizó un incidente con un agente policial en un hecho registrado en el municipio de Pimentel. Veamos. Lo que pasó fue que él me tiró un tiro sin yo hacerle nada. Entonces yo lo aceché, y le di con blog. No pasó más nada. Eso fue lo único que pasó. Lo mío. entonces que decir? No tengo que decir más nada. Eso, me llamo Morel. Eso ocurrió en el municipio de Pimentel. Señores, en las redes sociales circula un video donde se aprecia un vehículo ser impactado por otro el cual emprendió la huida. Así que esto sucedió contra el dirigente deportivo Dalino Jerez. Quien conducía el vehículo impactado Y este hombre calificó este hecho de manera temeraria eh. Mírenlo ahí, lo chocaron y se fue el vehículo Veamos eh, nosotros veníamos del torneo superior de Hostos y cuando tomamos la calle Duarte vino un vehículo de manera temeraria de reversa y nos atropelló en la calle Bonó con Duarte, él venía en vía contraria dando reversa y subió por la calle Duarte en vía contraria ¿Luego que le impactó? ¿Qué hizo el vehículo? Entonces? El vehículo, como lo muestra el video, prendió la huida porque yo me le salí de atrás y desde que el carro se salió él directamente prendió la huida ¿Cuántas personas acompañaban? Me acompañaba otro dirigente que estaba del lado del, del pasajero, que es quien sufrió lesiones en, en su hombro, y un jugador de lo que estaba reforzando en ese torneo, que vive también acá, y también le cayeron trozos de cristales en el ojo. Tiene problemas en, en, el, en el ojo. Danilo, ¿cómo tú calificas este tipo de acción, verdad? Y al mismo tiempo el ver que la persona emprendió la huida. No, de verdad, eh, yo me siento un poco conmocionado porque que son acciones de, de, de, de, de, realmente temerarias y que uh -huh. son cosas que... Eh, eh, son de gente totalmente irresponsable en hacer ese tipo de actos y emprenderlo vida Señores, activa el comercio en el mercado municipal de esta ciudad con motivo de las festividades navideñas Así que vamos a ver esta información adelante Aquí en este mundo lo estamos vendiendo, creo que la gente, los vegetales van bien a buena... Precio, nosotros tenemos precios buenos, la gente sabe, ya yo me voy por televisión, por cámara, la zanahoria aquí a 30 pesos. Ah, no, los productos míos están caché. lo único es que yo vendo mercancías buenas, pero cara, porque yo quiero cuartos en esta Navidad. Tengo clientes bacanos, pero los clientes míos son lavajitos. Sí, estamos aquí a la orden, estamos trabajando bien, Cuando zanahoria para ofrecer, ofrecer a los clientes que vengan aquí. Le la orden, ya usted sabe, todo barato, fresco, a precio del pueblo, para que el pueblo se jate. Bueno, se está vendiendo algo ya, están, están no, no, llegando no, no, no, la gente. Y le y lo invitamos al pueblo que venga a comprar, que aquí está todo barato. Excelente. Todo dado, todo dado, por, por chele, todo. Está de esa regla, no estamos cayendo muertos, ellos no en la calle. Recordarles que el agua número uno en todos los nordestanos es agua Randy Land. 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la preferida por todos los nordestanos en esta navidad y nochebuena es Agua Randy La. Señores, no hay tiempo para más. Que tengan un feliz día, que pasen una nochebuena y una feliz navidad. Es todo por el momento. Coman mucho, beban poco, ¿eh? Bye bye doctor Yerian. Gracias a Vladimir bueno. y Paula por las noticias Y ¿por qué tú no das el consejo al revés Claro ¿Eh? sí, es sí, es Exacto, sí. como un poco y que veo mucho Exacto claro. Bueno señores, eh, en este momento está con nosotros el doctor Francisco Ureña Francisco es el director del hospital regional San Vicente de Paul Con él vamos a conversar acerca de los operativos navideños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 Eh, de mantener un servicio que realmente su demanda no va acorde con lo que eh, realmente tenemos. Esos son los médicos que van por llamada, ¿verdad? No, no, no. Ese, ese es un médico que, eh, como bien dice... Un especialista contratado. Un especialista contratado por nosotros Exacto. para caso eh, manejar ¿Para casos caso específicos, específico que sí. la, la demanda no es constante. Entonces, eh, el costo-beneficio, a veces tú tienes que ver que hay otros yeah. que están necesitando otro disurgo. ayer llamó aquí una amiga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 Vuelvo y te insisto, el hospital no tiene sí, especialidad no cardiovascular. Uno permanente, lo que o sea, sea, no es un médico uno cardiovascular para No, no, salir, no. no, o sea, sea, no. Sí. Para caso nosotros contratamos en caso común, de que... Esas, claro. eh, nosotros hicimos un operativo por tres meses con un médico cardiovascular y todos los pacientes eh, que requerían fístulas se, se les realizaron sin costo alguno. ¿Qué pasó ahí? En ocasiones pacientes citados con la necesidad de la fístula el día de la cirugía no iban a, a, a, la, a la cita para realizarse el procedimiento.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 Ok, entonces ustedes lo, necesitan, lo utilizan para eso. Exacto. ¿Cuáles son las emergencias que más se presentan a finales de año? O sea, la, la, la, tanto, vamos a decir, los lo poliguayados. O sea, los que, se <risa> lo que, lo que se deslizan en vehículos de motores, en motocicletas. de motores <risa> motocicletas no eh, Intoxicaciones alcohólicas. Eh, decir, me y, imagino que la <risa> mayoría de los poliguayados tienen que y ver con que... la emergencia mínimo. Entonces, a esos pacientes se les da todo. Lo que pasa es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 Sí, la estadística sí, te dice sí, que, que los son, lunes lo día que la gente, eh, es, la gente sí, más se sí, sí. suicida. Eh, nosotros... Eh, dicen no. que los domingos son días muy depresivos. Los domingos. Y terminan suicidando el lunes. El lunes, <risa> el lunes <risa> ellos hacen todo su preparativo el domingo sí, y, y el lunes se el, suicida. El, sí, lunes, sí lunes. comienzan sí, a el lunes, limpiar, exacto. limpian no su casa, limpian el frente sí. y, pues, y todo lo organizan y el lunes viene y el desenlace del suicidio. Pero sí, estadística como tal...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 con estocadas pacientes con heridas de arma de fuego, yo son fui, muy frecuentes. Yo fui fiscalizador ahí y lo que no, Ahí, no se, ahí la... no se baraja pleito no, y no es... Y hay mucho mucho dinero por el asunto de la del arroz. Doctor, eh, con relación a la cena del día de hoy, la gente come mucho puerco asado, sí, la gente come de todo. Sí. Eh. Eh,